Desde aquel 5 de, de febrero del 2020, cuando se realizó esa primera reunión en Chaco, uno valoraba el trabajo que venían haciendo Chaco y Santiago del Estero. Me tocaba a mí estar en los primeros días eh, de la gobernación y cargando la historia de una provincia con todo nuestro norte provincial en esa descripción que hacía Guado, de San Justo hacia el norte, con características que tienen mucho más que ver con, con Chaco, con Santiago del Estero. Eh, siempre en nuestra provincia decimos que somos de la región centro, pero esta parte se siente por geografía, por clima, por idiosincrasia, parte directa eh, del vínculo con Santiago del Estero y con, y con Chaco. Los esfuerzos hechos en estos tres años, creo que ponen en, en alto valor la política de integración de las provincias y la clara comprensión de la Nación en una mirada eh, muy diferente, con la presencia y el compromiso eh, permanente de, de los dos ministros, del personal técnico, y yo quiero rescatar muy fuerte el trabajo que quizás hoy en esta reunión no vemos, pero que se da cotidianamente entre las provincias eh, y las áreas técnicas de los, eh, de los ministerios. Siempre hablamos de 55.000 kilómetros cuadrados. Bueno, tenemos un límite mayor. Algunos dirían mayor es el problema, mayor es la potencialidad, señor Presidente. Esta zona va a devolver con creces los recursos eh, que recibe por la capacidad de su gente, por la potencialidad eh, productiva, eh, y por la transformación que van a generar eh, estas obras.